Quiero hacer una pregunta a usted para que usted dé explicaciones sobre esta salida, sobre este éxodo que ha habido en Cambio Mendoza, que es innegable. Se fue primero el Partido Demócrata, se fue la gente de Difonso, ahora se fue un intendente de un departamento importante como Daniel Orozco, se fue de Marquis, se fue, bueno, una parte fuerte del PRO, ellos dicen que es la más importante o el grueso del PRO. Y todos los que se van dicen, nos vamos porque no se puede dialogar con él. ¿Hay una autocrítica allí? decir, tal vez yo fui demasiado cerrado, el tándem con Suárez sí es cerrado. ¿Es cierto que esta gente se va en parte porque no encuentro un canal de diálogo? Mire, eh, ese, ese eh, eh, argumento eh, no es el que he escuchado. En realidad se van porque no les dan lo que ellos quieren. O sea, este, eh, pretendían... Este, eh, determinadas cosas en, en una negociación quedó muy evidente, ¿no? Sí. Es decir, este, y, y algunos se van por eso. Ahora, los mismos que dicen eso han hecho una lista a fin de... Cosas que traen? Eh, el, el, el kirchnerismo, por ejemplo. Trae gente que es del sur por el primer distrito. Sí. ¿No? Sí. O sea, viven en el sur y vienen en el primer distrito. El, eh, ¿Qué tiene institucional eso? El kirchnerismo... Eh, bueno, eh, si están anotados, evidentemente la junta los deja pasar porque están bien anotados. Claro. Es como pero, usted me dice, no, claro, no pero, nada la situación. A, a, a ver, a ver, a ver. O sea, quiere decir que la ley importa. Si la, si la ley no prohíbe, ellos claro. pueden venir por cualquier distrito. Sí, claro, sí. Está bien. Para mí está bien. Perfecto. ¿Y qué estuvo mal de las designaciones de la Corte y del Tribunal de Cuentas? Yo le estoy relatando a usted lo que ah, están planteando bueno, los otros. ¿pero es, que ellos, es que es el mismo concepto. Usted dice que está mal simbólicamente y ellos dicen que está mal simbólicamente el tema de las designaciones. Yo no creo no sé que... si me quedó fuera oficina de ética pública. Sí, pero como a ver, pero... Bueno, uh -huh. La oficina de ética pública primero fue creada uh -huh. durante mi gobierno. No, no, pero no, no era para... Fue designada una persona que por otra parte ha dictaminado en contra de Raúl Rufeil y de Luis López en Tunoyán, sí. dos dirigentes ha dictaminado en contra. Claro, de hecho Luis López tuvo que renunciar a su banco, Exacto. En y, el Consejo. Y, y Raúl Ruffeín tuvo que eh, renunciar al, al, NOTI, al, al director del NOTI. Decir, fíjense ustedes cómo todas esas cosas, pero claro, la, si, si lo dicen una vez, lo dicen dos veces, lo dicen tres veces, lo dicen cuatro veces y bueno parece que es así no, este, o, actuó bien la oficina de ética pública y tiene un montón de gente emplazada que no presenta las declaraciones juradas y demás eh, este, de todos los partidos y lo publica y hace hace entonces si, si la deliberación pública es lo que dice uno contra lo que dice el otro y nadie va a chequear qué es lo que es y qué se ajusta a la ley ¿Y qué no se ajusta a la ley? No, bueno, vale, claro, vale, claro vale cualquier cosa. Vamos a estar discutiendo siete meses. Eh, eh, es hasta contradictorio con tu propia editorial. O sea, este, eh, si discutimos esas cosas uh -huh. y nosotros que la inflación. ¿Por qué no nos apuntamos a qué es lo que hay que hacer para que la inflación frene y se deje de evaluar la moneda, que es el principal problema supuesto, de la Argentina. Hay problemas más importantes que otros, pero digo, está la ley y está alguna serie de Sí, pero si la deliberación pública es escuchar lo que dicen ellos, lo que dicen ellos, lo que dicen ellos, hay que estar contestándole a ellos y le decir, mirá, se hizo en el procedimiento de la ley. Uh -huh. Porque se hizo en el procedimiento de la ley, ¿cuál es el...? Eh? Pero además, insisto, sí. toda esa narrativa uh -huh. es la misma del kirchnerismo. Más cara dura que el kirchnerismo hablando de institucionalidad, no se puede creer. Han este, intentado eh, manipular las justicias diez mil veces y lo han logrado en varias circunstancias pero en varias circunstancias han logrado vulnerar la ley yo quiero sí. que acá den un caso porque hablar hablar es decir en qué caso este, eh, eh, hay una vulneración de derechos concretos le cambio de tema de segundo y si quiere después volvemos a este de, le, de las instituciones de las instituciones perdón eh, eligió a Eve Casado Como candidata a vicegobernadora O precandidata ¿Es cierto como algunos dicen que usted le dijo Ebe dame tres motivos para ser Mi candidata a vicegobernadora Y alguien se los dio? Alguien me tiró ese dato y me pareció <risa> Fue así hice, un, hice muchas consultas con un montón de gente Y surgieron varias cosas eh, este, Que no tenía que encerrarme En una figura solo de mi partido El radicalismo mm. Eh, que tenía que poner gente genuina, fresca, eh, que proviniera un poco de afuera. Eh, y surgieron cosas que son eh, súper interesantes eh, acerca de sus convicciones. Ella no vive del Estado, eh, tiene su actividad privada, eh, dejó el Estado, la mayoría del tiempo ha, ha trabajado en, en su consultorio, tiene una, una clínica con su marido, con su familia en el sur de la provincia, este, y representar a esa gente también y no tan endogámico de la política, uh -huh. si ustedes ven todas las fórmulas, todos los, los cabezas de lista, de todos los frentes. Eh, no proviene nadie, pero nadie, nadie, nadie de afuera, ¿no? Nadie. ¿De afuera de dónde, perdón? De, de afuera de, de la política, ¿no? De afuera de la política... Cla de, a todos de, los frentes de, en general, clase, transversalmente, todo, todo. todos son gente de la política. Exacto. Bueno, sí, ahora que se bajaron los empresarios y eso, puede existir sí. mm -hmm. Exactamente. Bueno, que ya, Alfredo Ambion en el sur, por ejemplo. ¿eh? Claro, Ahí hay, hay, una, pocas, hay, hay pocas, pocas, pero están compitiendo, digamos. Sí, sí, sí, Todavía sí. no se sabe quién queda allí en el... Ahora, después, eh, eso sí... Eh, eh, ella también representa eh, genuinamente a alguien que vino de afuera, se sumó como voluntaria al PRO y se afilió en el año 2016 al PRO. Eh, Dale. Eh, y por último, un dato no menos importante, que es nacida y criada en San Rafael. ¿Alguien del radicalismo le dijo no vayas por él Sí, me hicieron propuestas de mujeres o intendentes eh, eh, radicales. Pero ¿no? cuando ya tenía más o menos pensado, no sé si lo comunicó con alguien, sabemos que usted sí, suele sí, ser hermético, sí. que dijo, no vayas por él. No, no, no, no. no. Lo conversé con el gobernador eh, uh -huh. Suárez, eh, lo comenté con, con algunos intendentes, eh, lo comenté con algunas, eh, con algunas legisladoras nacionales y provinciales, por el concepto de mujer... Eh, y, y recibí eh, eh, respuestas eh, variadas, en general positivas ¿En general? Eh, pero, pero variadas otras ¿Otras sí, no. claro, claro, claro, ¿Otra sí. negativas? Negativas, con dudas acerca de... ¿De, de, de, de, de la idoneidad? La, de, no, de la idoneidad no, nadie cuestiona la idoneidad Es una persona súper inteligente, muy... Estudiosa de los temas, absorbe sí. como una esponja realmente cada cosa en las reuniones que está. Uh -huh. A mí me tocó trabajar alcohol cero con ella cuando fue... Ella tenía un proyecto de alcohol cero cuando fue la muerte de estos, de estos nenitos. ¿Cruc? Eh, exacto. Diciembre en, del 18. A, acá cerca del canal, ¿no es cierto? Sí. Que todavía están las estrellitas amarillas ahí. Eh, y había una fuerte presión por alcohol cero. Uh -huh. Y yo le propuse ella estaba muy metida en alcohol cero, le propuse que estudiáramos una... y se puso a estudiar hizo una comparación de legislaciones con un montón de lados y llegamos juntos a la conclusión, inclusive con los familiares de víctimas, que era mejor el 05 y era aplicar multas más altas eh, y otra serie de controles que son las que se están haciendo en la ley que han bajado los accidentes de este, Mendoza. ¿no? Le quiero hacer la um, última antes de, de abrir la, el juego a todos. Eh, esto de elegir a EVE también... Tú no, creó? el cuestionamiento era que no te contesté la pregunta específica. ¿Cuál? No, el cuestionamiento, digo, son las dudas ah. acerca de tener problemas. Eh, yo creo que eso es un desafío de diálogo, de, de consenso eh, este, con, un, con un vicegobernador. Creo que eso es un desafío mío que tengo, <ríe> pero que tiene que tener el equipo de escuchar de gente distinta. ¿no? Alfredo, le hago la última, como le digo antes de abrir a los chicos y que vaya preparando el que quiere primero. Esto se brinda, se muestra como un lazo hacia el pro y particularmente uno entiende hacia Patricia Bullrich, que es quizá la próxima presidenta y es alguien cercano a EBE. Yo le pregunto, ¿usted ya está definido en esa interna? ¿Su candidata a la presidencia es Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta? No, no, no. Yo creo que todavía tiene que pasar un tiempo que decante. La situación nacional es compleja. Desde lo político, es compleja económicamente, ya lo sabemos, todo lo estamos viviendo, es muy duro lo que lo que está pasando y es duro lo que va a pasar porque este, se están eh, acumulando una bomba de tiempo eh, sí, a punto pero... de explotar y se va, va, va grabándose. O sea, dos este, no candidatos son esos? El gobierno, sí, bueno, hay otros <ríe> también, ¿no? Facundo Manes todavía no ha desistido de eso, Gerardo Morales está ahí haciendo campaña, aunque... Estaba... Eh, eh, también, pero usted tiene más afinidad con unos que con otros. Pero ¿cierto? con Horacio es, es tampoco, Box tampoco tengo una mala relación. Eh, este, eh, de hecho Horacio ha salió a apoyarla. María Eugenia Vidal también apoyó a Eve Casado. No sé. Mauricio Macri también le dio su, su apoyo. ¿no? Eh, yo creo que es, estoy satisfecho con esa decisión eh, Vamos a leer los chicos No sé quién quiere arrancar preguntándole a Alfredo Cornejo Que está con nosotros en esta noche de Séptimo Día Fiadino, todos Bueno, quería preguntarle sobre dos figuras particulares ¿Cómo lee la, la decisión que tomó Sebastián Bragañolo En el departamento de, de Luján De no competir? Este, nuevamente por ser intendente en ese departamento. Y ya que estamos de intendentes, también me gustaría preguntarle un poquito más sobre Daniel Orozco, este, si ustedes sabían con anticipación lo que podía llegar a pasar o si fue realmente una sorpresa. Porque hay quienes dicen que en realidad ustedes ya venían viendo movimientos, si se quiere, extraños sobre lo que podía llegar a ser el intendente de las Eras Bueno, va, referido al... al eh... Yo quisiera responderlo del lado de la gente, más del lado mío. Después respondo una, una pregunta mía, ¿no? Eh, que es la que específicamente hiciste. El, el domingo fui a comer con mi hijo y su, su novia a un restaurante. Eh, se sentó el, el dueño del restaurante un, un ratito. nos eh, pusimos a conversar... Yo, Trato de evitar las conversaciones de política porque es un domingo y, y al fin termino hablando yo y yo quiero escuchar, no sé, a mi hijo, a su novia, a, al propio dueño del restaurante. Pero inevitablemente caemos en la conversación política. Él es una persona muy amiga de Natalio Mema y uh -huh. quiere que Natalio Mema sea intendente. Me apoya, es muy eh, fanático de Natalio. Lo veo un joven con mucho futuro, muy capaz. Tiene un muy buen concepto de Natalia. Y, y, y entonces estábamos conversando y él dice que ojalá que gane Natalio y qué sé yo. Bueno, le digo, ahora tiene una chance. Ah, sí, sí. Claro que tiene una chance. Sigue él con la conversación como si nada. Este, pero, pero siempre tuvo chance, ¿no? Claro, claro, siempre tuvo chance. Pero ¿por qué me lo decís? Pero que vos no sabés que Bragañolo Novala es una persona súper informada Pero no sabía. de toda la vida de, de Chacras, eh, con restaurante, vive en Luján, uh -huh. tiene contacto con el municipio, es un tipo muy sociable y no se había enterado que este, bueno, los grandes estímulos de campaña hoy eh, no están siendo advertidos hasta por gente eh, muy informada. ...y la novia de mi hijo... Eh, ...sabía más o menos quién, quién es Orozco... ...pero lo, lo que ella tenía como blanco y negro... ...que había uno que se saltó de partido... ...ese era un poco el concepto, ¿no?... ...y son gente súper informada... ...no es gente que no se informa... Eh, ...yo creo que ha perdido relevancia la política... Eh, ...en la vida, en el metro cuadrado de la gente progresivamente en estos años y en este tiempo de inflación alta eh, ha, ha salido del foco de las personas este, comunes. En ese, en ese contexto se da esta campaña. Uh -huh. Vengo de San Rafael, nunca había visto tanta apatía y se vota el domingo. Sí, o es gente que no sabe que vota. Escasísimamente, exactamente. Que o gente que no sabe ni cómo usar, ni la, boleta cómo usar única. la boleta única Exactamente, a pesar de que hay campaña Ustedes están proyectando una campaña sí. el, canal, el canal, el otro canal también Bueno, en, en múltiples lugares Es decir El ciudadano común está en su metro cuadrado uh -huh. Como es lógico que sea Tratando de pasar este, Esta situación de muchísima zozobra La inflación es demoledora Es el principal tema Es el que desordena la vida personal eh, y familiar entonces el foco en la política no está tan puesto se ven blancos o negros yo los veo haciendo muchos esfuerzos analíticos uh -huh. de este se pasó de se este pasó para aquí y demás yo veo de este cierre de lista un montón de estímulos negativos y no eh, y muy pocos positivos en el cierre de lista primero muy desordenado cambian las listas dos días después de haberlas presentado, es una cosa muy rara Si bien ese plazo existe de siempre en la ley Generalmente no se usaba o sea, Se supone que se usaba para tachar Para, o para tachar uno, uno no, no para, para mover todas las Si Hay cosas insólitas este, Arrancó Edgardo el, el, el civit Evan, el presidente del partido de los jubilados Arrancó de primer diputado del primer distrito Luego lo pasaron a segundo senador del tercer distrito y hoy han terminado, eh, ha terminado de segundo senador del cuarto distrito. Uh -huh. Orozco no quería tener competencia dentro de Cambia Mendoza porque él quería, como eh, Marcelino Iglesias, como Tadeo, tener uno un solo candidato. Se le decía, mirá, que tu candidato no es un gran candidato. ¿Primero les pidió concretamente por Yanín Ortiz? Eh, primero pidió por Yanín Ortiz. ¿Y usted qué le dijo? Eh, bueno... Eh, ...varios de nosotros le dijimos que no era conveniente... ...por... M ...múltiples múltiples razones... No, no, ...no viene a cuento hoy día el, el eh, ...por el ahí tema. sería interesante conocer alguna... Eh, eh, eh, ...él tiene muchísimas explicaciones que dar... De, de, ...por eso es la re, segunda de las respuestas... ¿Sí? ...que da que no quiero evadir la, la segunda de las... El, ...entonces, ¿cómo lo ve la gente? ...estímulos negativos... ¿Sí? ...bloquea el tema y cambia de, de canal, digamos. Cambia de cosas, ¿no? Bloquea eh, la discusión y se centra en su metro cuadrado. Luego va a elegir este, y resolverá este, ¿cómo, cómo va a elegir. Va a ir a, a votar, se va a expresar seguramente. Los estímulos negativos son gente que se cambia de partido, eso es negativo. Un, un, un intendente que estaba... Bien catalogado, no va de candidato. Uh -huh. Yo no creo que sea una, una, un estímulo positivo. Uh -huh. Si tenía buena gestión, si tenía buena performance, ¿cómo no va de candidato? No se entiende muy bien, ¿no es cierto? Uh -huh. Estímulo negativo. ¿Y qué lectura hace usted? De... Yo creo que eh, ahí hay este hay, hay confusión con esa estrategia rupturista. De se que... equivoca marquis Yo creo que hay confusión con esa estrategia rupturista. Pero lo que, lo que quiero decir... Pero quiero decir, finalmente son estímulos negativos. Lo que está recibiendo la ciudadanía es... Bueno, pero, ¿cuál es la propuesta? Porque cambiarse de partido, ir... ir de, eh, referido a, a, a, a la segunda parte de la pregunta, es sospechoso toda su actitud de todo este tiempo. Ayer ha hecho una, den, una denuncia penal de lo más ridículo que yo haya visto. Contra Lopresti y Bianchi. No, contra Lopresti no, contra dos informáticos mm. que renunciaron. El día viernes le dejaron un sobre lacrado sí. con las este, contraseñas, con, y, con las demás. contraseñas sí. y demás eh, este, eh, para poder eh, operar el sistema. Claro, pero en la oficina hay una sola persona informática. Él está rodeado de gente, eh, eh, eh, ha hecho un equipo que no es idóneo técnicamente Uh -huh. y con los que gobernó estos siete años, o los echó o le renunciaron. Uh -huh. Todo esto es parte de un proceso de desorden que trae un candidato, después lo cambia, después quiere competir y, y, y dice, bueno, lleven a cualquiera, yo llevo a este, perfecto, sí. Eh, y después se va y resulta que en el otro frente tiene que competir, uh -huh. igual. Este, y el eh, otro candidato ya estaba mal. Y puesto, el otro candidato, claro. Entonces... Eh, todo eso es confuso, todo eso es. Entonces las sospechas ¿En ningún, estaban. ¿En ningún momento usted lo pensó como su candidato a vicegobernador? Categóricamente no. porque Justamente él, por esto. Él manifestó en, en este programa y en otros que él era candidato a gobernador o nada. Así es. Y que la única persona que podía hacerlo cambiar era justamente usted si le ofrecía esa candidatura. Así es. No, no, no, nunca se lo ofrecí. Y no me arrepiento. ¿eh? ¿Y él no, se lo planteó? No. No. Solo públicamente. ¿Le, ¿Le pidió algo a cambio? ¿Le planteó una estrategia No, él es lo, es lo que quería era llevar a la persona que a él se le... Se, eh, que él, él dejaba una persona de su estricta confianza, no sé por qué, tenía que ser así eh, y, y bueno... Eh, bueno, Marcelino o sea, pidió lo mismo y se lo concedieron Sí, pero bueno no es que se lo concedieron es que él tiene un equipo súper sofisticado. Acá se le ha ido todo el equipo ha renunciado Pero digo, Marcelino quería alguien de su confianza. Es un proceso... Iba a haber un paso y medio que le pidieron al otro, que es Nicolás González, che, bajá, así si va el ¿Sí? candidato de Marcelino. una, una cosa... Eh, pero es lo mismo que Orozco, sí. ¿no? claro, pero Orozco lleva un mal candidato. Eh, eh, yo los desafío que ustedes inviten a este programa, eh, o a cualquiera de los ¿Sí? medios que eh, ese candidato de explicaciones acerca de cuál sería el programa y cómo sería su... Usted ha hablado con él. Sí, claro. Lo conozco de, de, de, de chico, es un, es un chico que es, eh, no lo conozco detenidamente, pero sí, no, no, no es una persona que puede estar al frente de un proyecto, de esa envergadura es ser intendente. Ahora, acordé con es, es, es, es, es, es, lo, ¿Es, no, es duro, es duro. Yo los desafío que lo inviten. ¿Es duro No, es duro decirlo. Ah. Este, porque todos tienen derechos, son ciudadanos, tienen igualdad con cualquiera de ustedes y demás. El tema que este, el, el, administrar un municipio como la acera, con sus complejidades y demás, debe tener una formación de orden profesional, una experiencia de... Eh, él estuvo en el Secretario de Gobierno tres tres meses o cuatro meses y lo cambió. El Ahora, Cornejo, ¿ustedes sí. hacen la evaluación, o evalúan, digo, la posibilidad de que por todo esto que ha pasado en las eras, por la decisión del intendente de irse, por todo esto que se ha generado, este desorden de renuncias, echados y demás, puedan ¿el radicalismo o cambia Mendoza pueda perder las elecciones en, en las eras? Bueno, yo no lo sé. La verdad es que las elecciones no están ganadas para nadie en ningún lado, ¿no? Es decir, Mendoza... Es una provincia súper autónoma, su ciudadanía. No digo, puede haber hegemonía también. institucional de ninguna manera. O sea, de ninguna manera puede haber hegemonía. La sociedad no lo permite, ¿no? Mm. Este... Bueno, ellos, ellos agitan eso, dice eh, agitan, agitan eso, claro. Eh, Por Pero infrar. es, eh, bueno. Entre otras cosas, hay cosas que son eh, llamativas. Mendoza no tiene reelección. Ustedes entienden que eso tiene un, un impacto muy fuerte sobre el sistema político y la hegemonía, ¿no? De hecho, de hecho eh, fíjense ustedes, toda esta crisis de candidaturas uh -huh. es producto de una cláusula muy sabia, que en este momento no nos favorece a Cambia Mendoza, que es que los intendentes no pueden ser reelectos. <risa> es decir, eh, ¿no? Este, eso es una cláusula. Eh, no, no pueden ser reelectos eh, y. Por tercera vez, en un tercer mandato. Tienen una claro, sola reelección. Tienen una sola reelección. Ahora, sí. hablando. Ahora, eh, eh, eh, quedó incompleta mi respuesta acerca de... No, ¿sí si ¿sí creían que iban, perder a, que iban ceras? a perder Las eras o no. Ah, yo creo que nadie tiene ganadas las elecciones en, en ningún lado, en Mendoza. Sí, pero Las eras está mucho más complicado que el resto. Bueno, en Las eras ha habido un estímulo fuerte este, que no hay que desconocer. Eh, ahora, para mí es negativo para, e, para ellos. Para mí es negativo para ellos. Uh -huh. Volviendo a eso. acá no ganan las personas por sí. ¿eh? Ganan las personas como buenos candidatos dentro de un proyecto sol, solvente y sólido, ¿no? Voy, voy a traducir un poco eso. Usted planteaba hoy la, la actitud, el, el ánimo de la gente, con los estímulos negativos, con la política. A nivel nacional se ve claramente un fenómeno que lo está encarnando hoy, capitalizándolo Javier Milley. Pero en general, hay como cuando esto viene pasando, hay como una reacción hacia el statu quo, lo establecido, el, el, el gobierno vigente. ¿No teme que este fenómeno en la provincia le dé un revés al propio Cambia Mendoza en la provincia o le quite? A ver, por el contrario, eh, yo creo que a mayor convulsión eh, mayor se busca gente que tenga probada eh, solvencia en, en, en los temas. Eh, el voto eh, en general es... Eh, bastante conservador, incluso en los municipios es muy conservador. Todas las propuestas nuevas siempre tienden a ser analizados con dobles, dobles varas, ¿no? uh -huh, este, claro. este, Ay, yo quiero a alguien nuevo, pero le ponen a alguien nuevo, pero no lo conozco. Uh -huh. este, esa, esa contradicción que tiene buena parte de la sociedad existe esa contradicción es innecesaria cuando hay antecedentes buenos de administraciones buenas y de personalidades que han dado resultado. Uh -huh. yo creo que muy por el contrario acá debería consolidarse eso esa es mi, mi impresión no esa es mi impresión a nivel nacional el emergente de Javier Milei es derivado que él habla de economía eh, y la situación económica evidentemente el gobierno no le encontró solución y el gobierno anterior, tampoco. Eh, tampoco. Entonces, ahí es donde aparece ese cisne negro, digamos, que hay que ver hasta dónde llega, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es decir, ante esas posiciones, no necesariamente ante las propuestas que hace. Eh, porque las propuestas que hace, yo estoy seguro que si ustedes le consultan a, a, a la mayoría de los ciudadanos, este, no puede describir muchas de sus propuestas sino o sea, que para es para más abajo, bien un símbolo Es un mascarón de proa y adentro uh -huh. medio que no uh -huh. sí. eh, Una de las últimas mías o la última y cerremos con alguna cortita de cada uno Igual parece? no hay que, lo, los dirigentes políticos nacionales, muchos, uh -huh. yo he tenido muchas discusiones en la mesa de Juntos por el Cambio en esto eh, tienden a enojarse con él y yo creo que eso no es lo que hay que hacer es decir, es que hay que reconocerlo como eh, que representa algo que la sociedad quiere decirle al ¿Le sistema ¿Le gustaría político? que se una a Juntos por el Cambio, como está pasando hoy con Spert, por ejemplo? ¿Le gustaría un Milley anexándose? A ver, eh, yo creo que lo mejor que le podría pasar al, al país es que vaya una segunda vuelta eh, alguien de Juntos por el Cambio con él. Porque quiere decir que este, se han consolidado ideas más sensatas que las del Kirchner. populismo kirchnerista, ¿no? Pero no, eso es no contestar. O sea, está bueno el concepto, pero no me contesta la pregunta. No. Eh, lo, lo que pasa es que vos lo que estás preguntando son las ingenierías electorales y conviene que esté adentro o no, uh -huh. la verdad que este, yo creo que genera más confusión Bien. los saltos de partido cuando son previos al cierre de lista que nada, me parece que eso ya está consolidado como una competencia. Podemos cerrar ¿Sí? con cuatro brevísimas, una de cada uno, brevísima lo que nos queda así la, sí. la producción de deja. Eh... Yo, bueno, dale, dale, dale. Dale, eh, sí, sí. quería preguntarle eh, cuando eligió a Eve Casado como precandidata a vicegobernadora, se dijo también que era un mensaje hacia el pro nacional. Al PRO local, por decir, bueno, hay un sector del PRO que está con nosotros en cambio en Mendoza, pero también al PRO nacional, para decirle, nosotros los radicales también incluimos no, la ley, a la gente ¿no? del PRO. La, bueno, ley. Está bien. la ley es, el PRO está en cambio en Mendoza. Bueno, pero por uh -huh. eso. Eh, el, el mensaje también fue hacia el PRO nacional. Y se ha dicho mucho, o por lo menos incluso se lo viene nombrando, ...que Patricia Bullrich quiere un eh, dirigente radical del interior... ...y se lo nombra al gobernador Rodolfo Suárez... ...como posible integrante de esa fórmula. ¿Usted lo ve a Rodolfo Suárez siendo candidato a, vicegobernador, a vicepresidente perdón, de Patricia Bullrich? A ver, ¿por qué no? Eh, condiciones tiene, el perfil da... Ahora, me parece que es prematuro, este, es, es muy prematuro eh, aventurar, aventurarse a eso... Eh, yo creo que por lo menos un mes más van a funcionar las candidaturas presidenciales que están ahora en, en carrera. Eh, este, no, no creo que eso tenga una, una solución de, de, de, de corto plazo en, en estos mes, mes y medio. Perdería un integrante de la Cámara de Senadores, digo, deberían resolver eso también internamente. <risa> Ida López. Bueno, tiene suplente claro. Sí, claro. Sí. Eh, Alfredo. De Marqui le puede ganar. Yo insisto que nadie está, eh, nadie tiene las elecciones ganadas en Mendoza. Eh, yo lo que veo que nuestra propuesta es eh, infinitamente superadora a cualquiera de las que eh, están en, en marcha. Todas esas propuestas están eh, tienen una narrativa común, que son anticornejo, pero están divididos. Uh -huh. Con lo cual, si fueran coherentes, tienen el mismo diagnóstico, deberían debería estar todos unidos. El Partido chance? Verde... Porque hace el poco Kirchner. me pareció leer que usted decía que no tienen chances. ¿Tienen o no tienen? Por eso, pero no soy yo quien debe decir si tienen o, una o una no. Una percepción personal, una no opinión. Yo creo que los, los mendocinos son bastante eh, sabios a la hora de las, eh, de las elecciones. Uh -huh. Eh, el, eligen, de hecho ha habido Muchísima alternancia ¿Tiene una percepción de si sí o no tienen chances? ¿Una percepción pero creo que no cuando... puede prender esa propuesta por muchas Bien. razones Bien. Yo creo que no puede prender por muchas razones Pero yo no soy quien Para aventurarme en eso uh -huh. y, este, Hay encuestas serias Dando vueltas, tienen que consultar a esas Esas son fuentes, no mi, opinión, ¿no? No mi opinión ¿Le preocupa el debut de la boleta Única papel este domingo? Sí, yo se lo manifesté a Rodolfo Suárez en su momento eh, y se lo manifesté al ministro de gobierno eh, y se lo manifesté a los legisladores que estaban muy compenetrados con el tema eh, que el sistema me gusta pero para la general uh -huh. pero no que para en una paso uh -huh. va a ser una confusión enorme de hecho los diseños, por ejemplo, miren, usted, hay cosas que la, la crónica periodística no está recogiendo porque es difícil de explicar, ¿eh? ojo, no estoy haciendo una crítica al periodismo, eh, el diseño de la boleta para el Frente elegí <ríe> y cuatro candidatos a gobernadores uh -huh. y tres de ellos, tres de ellos... Eh, este, llevan en varios departamentos dos candidatos a e intendentes. Uh -huh. O sea, la boleta única va a ser una boleta sábana en tamaño. Uh -huh. Va a ser más grande que la boleta sábana. Sí, claro. De la elección provincial, claro. claro. En la elección, en la sí, sí. elección de, de Paso, ¿no? Uh -huh. En la del 11 de julio. Y, y creo que va a ser más difícil encontrar el candidato de su elección este, en una confusión de ese, de ese tipo. Y eso coarta el, con un box... Este, eh, yo creo que la, la boleta única eh, eh, es, es buena eh, y la paso es buena, pero no juntos. Eh, en cambio, la boleta única, en la general, cuando queden cinco opciones, seis opciones, va a ser una cosa práctica, eh, este, todo en el mismo lugar, eh, va a evitar el robo de boletas, el gasto de boletas, todas las, las virtudes que tiene la boleta única se van a ver de manifiesto en... La, en la elección general, no en la PASO en la PASO eh, va a ser una, una gran confusión Pablo Gerardi tiene el broche de oro de esta entrevista, la última pregunta Pablo eh, vuelve abrazando el proyecto de gobernador de nuevo porque dijo hay que hacer esto para Mendoza ahora o por una cuestión de cálculo político y de necesidad de su frente político no me, no me he caracterizado por el cálculo político, ha sido bastante tomar riesgos no muchos no opinan como usted eh, claro pero yo, yo lo sé, lo sé eh, perfectamente En este caso lo hice por el equipo A mí se me pidió ser, ser candidato eh, Me pidió el gobernador Me pidieron varios intendentes este, Y eh, no obstante eso Lo hago con felicidad, con gusto eh, este, Lo hago convencido Y lo voy a hacer eh, con el mayor profesionalismo posible No solo la campaña sino el gobierno este, yo tengo mucha fe que me va a tocar ser electo. Eh, y vamos a hacer un gran gobierno en un contexto muy difícil de la Argentina, pero yo tengo esperanza que un plan de estabilización en más de 3, 4, cinco meses, nosotros vamos a estar creciendo nuevamente, si se hace ese plan de estabilización macro. Bien. Y Mendoza va a tener un Estado mucho mejor preparado del que tenía hace siete, ocho años atrás, cuando se ordena la macroeconomía. Solo quiero darles algunas cifras que tienen que ver con la historia de Mendoza. Creo que es importante que ustedes tengan en la cabeza, verifiquen, chequeen este, y verán que eso se comportó así. En estos 20, 20 años, este, cuando hubo orden macroeconómico, Mendoza voló. Cuando había superávit gemelos, superávit comercial, superávit fiscal. No había déficit y se vendía, se exportaba más de lo que se importaba. El, el primer 2005, por ejemplo. 2005, 2006, 2007. Uh -huh. En la Argentina creció al 4, al 5, al 6%, al 7% en dos años. Mendoza llegó a crecer al 11, al 12% en algunos de esos años. Creció más. ¿Por qué? Porque su morfología social es bastante diversa, no tiene mega minería metalífera, pero tiene eh, otras actividades muy diversas que requieren orden macroeconómico. En cambio, San Juan o Neuquén, a veces se nos compara con ellos, cuando les toca bueno, cuando los commodities están... Son commodities, están altos. Esas provincias nos superan en exportaciones y nos superan en promedios salariales. Uh -huh. Porque hacen mega minería, hacen sí. cobre, hacen oro. cómo está pasando hoy. Como está pasando hoy. En la Pampa Húmeda tiene commodity. Mendoza no tiene commodity o no los tiene en cantidad. Pero lo, la estructura de Mendoza en un orden macroeconómico es mucho más estable. Por ejemplo, el vino nosotros uh -huh. exportaríamos en vez de, no sé... 800 millones. 800 millones, 700 y algo que estamos exportando, sí. nosotros podríamos llegar a 2.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que sería uh -huh. con nuestra producción solamente? no? Es decir, ampliando un poquito nuestras... En pocos años lo podríamos hacer. Eh, y, y otras acti, actividades agrícolas, industriales. Bueno, nosotros pero, yo ahí creo está, que ahí, hay, ahí tenemos una explicación... De por qué si se ordena macroeconómica la nación, nosotros podemos volar realmente, crecer. Si Argentina vuelve a crecer al 3%, que es un crecimiento lógico, en Mendoza estaríamos creciendo al 6, estoy seguro. Ahí no es que minería que es un tema político, ¿También? pero será para la próxima, porque le tengo que agradecer. No, por favor. Senador Cornejo estuvo con nosotros en esta noche. Eh, el domingo tienen la primera prueba de fuego, van por siete intendencias, que son las más complicadas para todos así ustedes. Es, van así con es. expectativa de, de un número concreto. ¿Hay una de la que le ponga no. ficha que otra? No, no, son siete difíciles, pero, pero bueno, a eh, eh, la verdad que los, todos los candidatos han trabajado muy bien eh, en, en esos lugares, han hecho un gran esfuerzo uh -huh. en el medio de una apatía generalizada, ¿no? Bien. Ha sido este, bastante difícil.